Bueno, ¿qué? ¡Hola! Espera, es que... Salmán ve... ¡Hola! Soy el avanzador de peluches de Minas ¡Sí! ¡Hola! Soy... ¡Se le ha olvidado la presentación de su canal! soy Suita y estamos aquí en mi canal de con muchos charmantes de Sali Charm y Pokémon en general ah, hola yo soy Juli OndaVoy y estoy aquí en el canal de Versa y grito más que ella ¿Por qué grita? Ella ha decidido hacer una cosa que yo no tengo ni puta idea aún de qué es pero supongo que ahora me lo empezará a contar y tal pero Porque la cosa, la cosa es que yo le he propuesto a Juli hacer un <risa> ¡Le mandan este el rápido! Él no lo sabe, ¿vale? Ahora, ahora lo voy a traer todo. O sea, no corre. No, no, no, no. Bueno, pues no bueno, cuando no. lo diga se le va a cambiar la ¿Pero? cara. Cuéntame Vamos a hacer el reto de la cebolla. No. <risas> pues ya está decidido. Ahí la voy a buscar la cebolla. Venga, ¡vamos! <risas> se está riendo por el pasillo como una puta loca. Que si tenemos que colgar lo mismo en dos canales ¡Pues vaya! Vale. Que faré un trailer vale. Y el vídeo lo cuelgas tú Guay. ¡Me importa! ¡Me importa, ¡Vikinga salchichera! No. <risa> o sea, tengo mucho miedo porque no sé qué estaba haciendo hoy seguro y ¿Ese es mi móvil? No. ¡Ese es mi móvil! Mira qué cebollitas, tan lindas. Espera, vamos a hacer la comprobación. Pero si no las han ni pelado. ¡Que si las he pelado! ¡Mira! ¿Y qué se supone que es el reto? Comerse la cebolla. No. ¿Sí? No. Así. ¿Sí? Además, no ¿Sí? me gusta la cebolla. Como una manzana, a no, mí no, tampoco me gusta. Te dejo la pequeña. Pero la cebolla no me gusta. Uf. Y hemos de decidir qué hará el perdedor. No. no a mí no, no me gusta la cebolla. No te gusta esta vieja, macho. Ven. No habrá perdedor Porque después dices que yo soy un hombre, ¿sabes? Yo no lloro, pero no quiere, no quiere. No habrá perdedor, simplemente, si los dos perdemos ya solo empezar esto No hay perdedor no, es que no quieren, o sea, yo sé que ellos no quieren que, que no haya perdedor Es que el empate es caca, caca. Pero no hay empate, ganamos los dos ¿eh? Estás haciendo tiempo porque no quieres morder la cebolla, ¿verdad? Sí. ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Mira que mal está! Pues no se vale, es boicot al culi Es que no. ya la había abierto, no la iba a dejar ahí, pobre cebolla me cortas esta parte sí, sí, no, Pero es si que te la he cortado, había más Y si no te quedas con muy poca cebolla O sea, mi cebolla además está podrida ¿Está? ¡Ah! Te digo de más, me, me quedo en la grande, ¿no? <risa> ¡Qué puta hija de perra! yo decía, <risa> mira, si parece una persona y todo, ¿no? <risa> ¡Cocones de goma que son de goma! Vale, yo creo que si damos dos mordiscos habremos ganado ganado <risa> dos Y si me la pongo con pan <risa> Es que encima después se quejará, porque después le voy a hacer pizza, ¿sabes? La voy a hacer yo porque no sabe cocinar una mierda No, yo voy a cortar el frau ¿Y qué? ¿Por dónde se mueren estos? Por cualquier lado, ¿no? Por donde quiera. ¿Y cuándo empezamos? Vale, de tres Una, dos, pero, tres Pero creo que tres ¡Ay, me queda, me queda, me queda! no has no. no. hecho? ¿Qué ¿Y mira! mira, me ¿No os imagináis el, el, el asco que me está dejando? ven? Mira, mira, mira. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? No, mira, ¿Qué? mira ¿ Mira, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? no va la si ya me has tocado, si no tenías excusa es que lo no ha tocado el gato, ya no me la que me dé. ¡Me lo hago! No tenía gracia. No tenía gracia, bebe es mal, esta niña bebe es mal. ¡No! Yo quiero creo... beber, pero no me ha dado nada. Me ha aplicado la niña. ¡Vlogs! ¡Ja, ¿Y yo lo voy a morder? Sí, el segundo. Va, va, va. va. No, no sabe pensar. Va, vale. va, va, va. ¿Cómo te la puedes tragar? Dos mm. wow. está bien, ¿no? <risa> yo creo que con dos podríamos estar dando. Buah, buah. <risa> ¡Eh, eh! ¡Ella la ha escupido! La he sí. ¡Soy el claro vencedor! No. ¡Es que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Julie sí, gana! Yuli, ¡Mira, mira, mira! Oh. Gané no. el reto, gané el reto. Pero sus mordiscos son más pequeños que los míos. Gané el reto de la cebolla! Mira, no, no, ahora! No, mira, si la quitas quitado la parte de arriba, yo mira, anda que no qué cabrón. ¿Quién ha chillado primero que ha ganado? Yo qué es ¿Sabes ¿Qué es lo es ¿Por eso se la acaba tan rápido? Pero no, que no, mira, picado no, no, no, Mira Mira, mira, mira lo que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el no, ¡Puedo el castigo! ¡Que me traigan el castigo! Pero es, me quieren mucho. No, no para de, de tener. ¿Quieres? De, de <risa> ¿Habéis visto eso? ¿Qué haces? La vas a volver. No, no, no. ¡Va de putada, eh! ¡Va de putada! Mira, por pues si ha escupido media cebolla. Porque el muerto era muy grande. Berta pierde en su propio canal el reto de la cebolla. Yo soy las normas. ¡Sale bien con el tapón puesto! Yo le haría comer un trozo de cebolla envuelto en una nube O sea, una nube con oh, cebolla ¡Sí! Es más, voy a traer las nubes del chupi-pumpi Ese de los cojones <risa> Se acaba de cagarte miedo ¿Por qué? Es más, es más, es más, no. es más, es más, sí. es más, es más. ¿Has pisado esto? Es más y te ha asustado Sí, me asustó muy rápido Si sí, veis sí. mi canal veréis que me asusto muy rápido A ah, en los comentarios ¡Qué triste es la vida! Aquí, en mi cama mediación. Hoy en la cocina del chef Julia podemos ver el mejor plato que hemos preparado hasta ahora, que consta de una parte de cebolla de Berta que no se ha acabado, con un chorro de picante muy grande durante toda la cebolla, todo el recorrido de esta, con una nube especialmente mojada en picante aún más de chupipupi ese de los cojones que he ido el otro día, con un palito integral de pan. Es totalmente amor, es mucho amor porque miren, mirad mira, oh. pero ¿veis veis qué pinta tiene esto? Es, es buenísimo, es buenísimo y ahora se lo va a comer. Berta por favor, venlo, un próxima para Berta, yo Ustedes solo van a tener que hacer una gotita bonita en todo esto Osea que asco, que asco Están con picante, un palito integral y una nube súper buena Mira si lo sea, así, así se con oh. como plata oh, No, yo quiero que la no, te... yo sí a la gente... No, yo quiero que a la nube, se ponga por el picante ¿no? Yo creo que a la gente le puede salir la boca y empezar a masticar pero solo una. No, no, nada, no. No, no, no no, si golpe, no, no. Solo, solo una. Puedes escupir aquí, pero no se puede escupir, así que no puedes escupir. <risa> Esta es la vida de él. So, no, mira, ver no, la vuelta. Una. No, sí, si de golpe. Ah. No, que no me cabe. Sí, a ver, cómo como si no. Eso dicen todas. Es que huele es picante. Nah, pero que casca Pero que... Mira, que le sale por el culo el picante. Hola. Tomen algo que yo te ayudo ah, que <risa> a que entre bien. A que entre bien. Cuidado, que es se muerto, así, se muerde así y ahora separas la boca de lo que viene a ser esto y ya así muy bien, muy bien solo sí, y mueve un poco más la cebolla tiene que estar muy <risa> tiene que estar bueno bien pero no se escupe, está bien así tranquila, yo, yo estoy bien eso plato ha de la casa ah, que está bueno no escupas mujer que me ha cortado media hora de hacer el plato, pobre de mí Que me vienes con esa cara pero muerde, mi alma no estás comiendo nada, toda la vitamina se te está yendo Cuando vale, Huerta te. Oh, es que es duro. Sí, duro. Es que me pica la lengua. <risa> mi revancha va a caer. Y va a ser en su canal. Yo veo que ha estado bien. Ha perdido y se lo ha merecido. Es lo que pasa. Oh, la mi canal. <risa> ¡Hostia puta! ¡Ay, llevamos media <risa> <Lo más delicático risa> de vídeo! Lo vas a editar y con la nube. <risa> este vídeo no me ha gustado. ¿eh? <risa> ¡Aquella loco. <risa> Suscríbete y dale al like